A mí me correspondió el papel de secretario ejecutivo del primer, segundo y tercer congreso del negro panameño. El primer congreso se celebró en septiembre del año 81. El segundo congreso se realizó en el año 83 y el tercer congreso eh, se desarrolló en noviembre, diciembre de 1988 eh, por ese rol de secretario ejecutivo de esos tres esfuerzos eh, nacionales eh, me tocó eh, muy de cerca eh, todos los aspectos eh, organizativos eh, fue una experiencia eh, cada uno de los congresos ha tenido su particularidad desde luego el primer eh, congreso del negro panameño fue un, una suerte de parteaguas en la medida en que anterior a la organización de la misma, en septiembre del año 81, no se había hecho un esfuerzo de esa magnitud de convocar en la sociedad eh, panameña convocar a la sociedad panameña a un debate de, tan abierto, con tan alcance como el que efectivamente se logró con la organización de ese primer Congreso del Negro eh, Panameño, donde fundamentalmente se discutía el tema de la identidad del negro panameño en ese concierto mucho más amplio que es la sociedad panameña, cómo el negro panameño ya para la década del 80 se mira a sí mismo y cómo se articula al conjunto de la sociedad, cómo se articula el movimiento social afro-panameño a otras expresiones ...de lucha en la sociedad panameña. Ese fue el signo eh, primordial de ese primer eh, esfuerzo. En el año eh, 83, dos años después de ese primer eh, congreso... ...le dimos eh, continuidad. Y ahí de nuevo, desde luego, el tema de la identidad... ...estuvo muy presente en los debates... Eh, en el año 83 el congreso se realiza, ese segundo congreso negro panameño, se realiza en vísperas de las elecciones del año 84, de manera que eso signó eh, los esfuerzos organizativos y los propios debates en el desarrollo eh, del evento, estábamos el país estaba en plena eh, campaña electoral y desde luego el Congreso eh, no, no escapó a esas circunstancias a tal punto que el Congreso convocó a candidatos eh, presidenciales eh, al conclave, algunos de ellos eh, asistieron efectivamente y los asistentes al Congreso eh, tuvieron la posibilidad de intercambiar con esos actores eh, políticos eh, que aspiraban a la presidencia de la República. Eh, fue un Congreso eh, de mucho, mucho eh, más contenido político, por decirlo de alguna manera, que ese primer esfuerzo que se realizó en septiembre del año 81. El tercer congreso del negro eh, panameño, eh, realizado a finales del año 88, nos encuentra en una circunstancia eh, distinta a las otras dos experiencias. El país vivía eh, una crisis política profunda con expresión obviamente en el ámbito económico, y en lo social, ese Congreso, el tercero del negro panameño, se desarrolla en, en un ambiente eh, que, que, bueno, posteriormente, a posteriori, eh, se puede eh, definir como pre-invasión. El país fue invadido, eh, como se sabe, en diciembre del año subsiguiente, de 1989, pero ya en finales del 88, cuando se está organizando y efectivamente se desarrolla el tercer congreso del negro panameño, eh, todo el debate eh, giró en torno a esas circunstancias que se tornarían mucho más dramáticas con la invasión estadounidense a Panamá un año después esas fueron las circunstancias de ese tercer congreso de manera que como podemos observar eh, los tres congresos del negro panameño se dan en circunstancias, en condiciones sociopolíticas eh, diferenciadas pero todos los tres esfuerzos eh, tuvieron como eh, propósito elevar el nivel de organizativo del movimiento social afropanameño. Eso sin duda y creo, eh, sin temor a equivocarme, que esos tres eventos históricos eh, contribuyeron al fortalecimiento del movimiento social afroparameño